Buenas tardes, mi nombre es Jairo Martínez, yo represento a la compañía Cammatic, una compañía canadiense de origen italiano, que se dedica a la fabricación de maquinaria para envasados, básicamente llenadoras, tapadoras, etiquetadoras, contadoras de tabletas. Estamos actualmente en Andinapac, aquí en Corferias, y estamos en la cápsula de la innovación. Eh, básicamente estamos participando con... Nuestro producto innovador que es la Street Fighter 200 es una contadora de electrónica de tabletas. Palabras más palabras menos, la contadora de electrónica de tabletas más rápida, más precisa del mundo. ¿Qué la hace innovadora, qué la hace diferente y por qué estamos aquí en este stand de la cápsula de la innovación? Básicamente, tres componentes. Primero, las bandejas de acumulación. Son hechas de una sola pieza, no son materiales formados por presión. Segundo, el sistema de vibración, básicamente son cuatro sistemas de vibración comparados con dos o uno de nuestra competencia y finalmente eh, un sensor óptico especial que lo hace leer como ningún otro por eso es la más rápida y la más precisa del mundo también podemos hablar de cambios de formatos rápidos mucho más rápidos que los demás podemos hablar de un equipo sumamente compacto que me permite contar los comprimidos en, en un equipo realmente pequeño comparado con los demás es una línea muy pequeña muy compacta eh, y eso es básicamente fue lo que nos hace eh, hace a la Street Fighter un, una máquina completamente distinta, una contadora química de, de tableta distinta a todas las demás.